Porque sí, pues. tenemos una tremenda invitada de lujo hoy día en el programa. Tal cual, pues. ¿Ah? Así que nosotros o sea, en... no, no solamente somos la primera de Chile, sino que salimos al mundo. Así nomás es, pues. De hecho, aquí ya estamos viendo ya... De hecho, lo estoy viendo por interno, pero también lo vamos a compartir ahora por... Portales TV. Cuando okay. escuche mi nombre, okay. de ahí voy yo. De hecho, te están viendo en pantalla en este momento están la gente viendo? en Portales TV. Mira, la cámara está ahí al frente tuyo, mira, ahí para que la saludes a la Les gente. Los saludamos, los saludamos. Ah, me voy a ver para, para ellos, curiosidad, que claro. si me están ya. www.radioportales.cl. Ahí usted se va a la señal TV. Les ¿Sí? voy a mandar el link directo para que puedas compartirlo con, con, todos los, eh, con todos tus amigos, amigas, seguidores de Positiva que ya están de vuelta acá ha vuelto la revista de magazine más importante de Chile. Oye, estoy aturada de tanta información, yo creo que un programa no va a ser suficiente, así que vamos a ir poco a poco. Claro, pero bueno, siempre hay tiempo para todo, pues, Catita. Oye, lo, lo importante es tenerte acá de vuelta después de tanto tiempo Muchas y gracias. que llegara a la casa nueva, que eso es lo que más queríamos nosotros. Siempre, Muchas gracias. Siempre lo hablamos nosotros fuera del aire, de que teníamos que tener nuestra casita nueva y, y todo eso, y ya la tenemos. Uh -huh. no, de verdad los felicito, como dicen los detectores, de verdad, de verdad, de verdad, eh, los felicito, les ha quedado preciosa esta nueva remodelación de esta casa Portales y, y nos gusta mucho. Yo creo que uno estaba acostumbrado de venir aquí al programa, pero hoy después de la pandemia uno lo disfruta con alegría poder estar de vuelta en vivo y en carne propia. Te veo en 4D. <risa> Vierte en 4D, 4D ha sido D. espectacular. Okay. Como lo decimos, ¿te acuerdas cuando no los veía en 4D? Claro, claro. sí. Así se, que se, se podían tocar. Además que ya me vine súper full vacunada, ya voy por la tercera dosis de refuerzo, así que estoy muy comprometida. Sí, bueno, nosotros también queríamos verte por acá hace tanto tiempo, conversamos con la Catita, ya nos veremos en presencial. Y ya nos vimos, pues aquí estamos. ¿eh? Pero ahí te acabo de mandar el link para que puedas compartirlo con todo el mundo, de la señal TV de portales para que todos lo vean y todos vean a la catita en estos momentos. Cuéntanos un poquito, porque ahora lo vamos a pasar a ver ya también a través de la señal TV, eh, lo que está ocurriendo, a quién están entrevistando. ¿Eh? Vemos y, en pantalla a, Carle, a Carmen Villalobos. Eh, estamos aquí, vamos, estamos en este momento conectados vía Zoom con Miami, directamente con uno de los grandes directores de NBC, Marcelo Contro, y también con Carmen Villalobos. Eh, Carmen Villalobo va a ser la nueva encargada, protagonista y animadora de este tremendo programa que se llama Escuela Imparable. Y Mira. está dedicado exclusivamente para la mujer emprendedora. Mira. Es uno de los primeros realities de mujer emprendedora que nos van a enseñar cómo son manejar las finanzas, cómo hacer un programa de emprendimiento, cómo poder. Desarrollarse en el mundo mercantil, laboral y poder emprender. La, el objetivo del canal I de televisión es poder salir adelante como mujer, porque en este momento de la pandemia ha sido muy difícil, muchas mujeres han tenido que trabajar desde casa, pero también han tenido esta tremenda oportunidad de darse cuenta de que ellas también pueden ser posibles salir al mercado laboral. Claro. Entonces, esa es la idea. Y nos vamos a conectar desde, directamente desde Miami, porque nos están viendo aquí de cámara. A ver. Mira, aquí estamos ya. Sí. Y presenta su nueva producción original. Con Carmen Villalobos. Dos emprendedoras. Y cinco mentoras expertas. En una escuela única en su estilo. El primer reality show que cambiará el papel de las mujeres en los negocios. Escuela Imparables. Porque detrás de cada mujer está ella misma. Estrena el lunes 8 de noviembre a las 10 de la noche. Solo por I. Mariela, muchísimas gracias, un honor poder tenerte, te estamos aquí saludando también Marcelo, felicidades en tu cumpleaños atrasado y Carmen un gustazo poder tenerte aquí con nosotros en este programa, estamos directamente desde los estudios de Radio Portales, un gustazo de poder tenerte estamos justamente hablando en los estudios de Radio Portales de Santiago en Chile de tu programa y el inicio y la apertura de Escuela Imparable estamos muy contentos de poder ser testigo de y participar de este programa desde, directamente desde Miami nuestra pregunta, Nuestra pregunta es, eh, ¿cuál ha sido el momento más especial y significativo que tuviste filmando en el programa? Eh, porque tú misma contaste que aprendiste mucho de las emprendedoras, pero ¿cuál fue el momento más significativo para ti? ¿Y qué podemos esperar de este programa? ¿Qué tipo de categorías veremos? ¿Veremos de mercado? De, ¿Veremos de moda? ¿Qué tipo de emprendimiento pues seremos testigos en esta nueva edición del programa? Lo, lo que vamos a ver en, en Escuela Imparable es obvio. Cada emprendedora trae su emprendimiento, pero no nos vamos a enfocar en el emprendimiento de cada una de ellas. En el programa lo que, lo que se hizo fue darles herramientas para que cuando salieran ya a la vida real, su negocio echara para arriba clases de marketing, de finanzas, este, focus group. ¿Qué más, qué, vamos, ¿Qué más vimos en el programa, Marcelo? Hicimos desde toda la parte estratégica lo estratégica. que es branding, cómo va a ser su propio sitio de internet, o sea cubrimos varios puntos importantes que pueden apalancar y avanzar los negocios que ellos deciden tener en sus carreras, no, en sus, en sus propios Exactamente. negocios. Exactamente y lo que decía un poquito eh, en la respuesta anterior era de verdad verla en verlas en cada episodio, sacar adelante un producto entonces al producto le tenían que crear absolutamente todo este mundo corporativo, todo el tema de redes sociales, de e-commerce, este quiénes van a trabajar, quiénes son los empleados, este es el presupuesto. Entonces, eh, fue muy, muy interesante porque, por ejemplo, en algún momento hablé con una de ellas y me decía, Carmen, yo en mi emprendimiento me encargo de esta parte, pero de la parte de finanzas. Tengo a alguien encargado de esto, pero justo el reto de hoy es finanzas, entonces verlas de verdad trabajar y sacar adelante esos retos, wow, impresionante. Catalina, está bien? <risa> De saludarlos y hacían que sea parte de en vida. vivo, en Chile, que, bueno, en vivo sí, Chile, estamos brazos, aquí. Ahí estamos, entonces, ahí alcanzamos también a salir nosotros en vivo, sí. justamente con la pregunta. Oye, y un tema bien importante. Bien importante, ¿qué te pareció? Te y, y, y lo digo porque muchas veces, por ejemplo, no solamente las mujeres, los hombres igual, por ejemplo, mm -hmm. dicen: Oye, ¿sabes qué? Quiero crear un emprendimiento, mm -hmm. eh, no sé, usted, quiero vender ropa. Pero claro, tienes que saber, por ejemplo, cómo manejar las finanzas, cómo sí. re, eh, reinvertir el dinero, como lo explicaba muy bien Carmen, porque mucha gente dice, es que yo de finanzas no tengo idea. Entonces, ¿cómo lo hago? Oh, tengo una tremenda idea, quiero vender cujen. No, si sí es cierto. Pero, por ejemplo, pero ¿cómo lo hago? Mira, queremos saludar a los emprendedores de artesanos de Concon. Aprovechamos ¿Ya? ayer, porque el otro día yo estuve allí ¿Ya? y me gustó mucho, son un grupo muy unido y hacen manualidades. Y claro, ellos también decían eso, que hay que hacer estudios de mercado, hay que valorizar los precios. Muchas veces los artesanos hacen grandes trabajos, pero no saben darle el valor a lo que ellos le hacen. Entonces, ¿no? como las redes sociales, Hoy en día es un mundo, pero increíble. Incluso el pagar. Ahora poder pagar electrónicamente, que se ahora se paga por el código QR. Claro. Entonces, todos esos detalles son tan importantes que realmente nos ayudan. Así que yo creo que también este programa, como bien dice Leo, es para todos. Yo sea, creo sí. que son para las mujeres, pero también yo creo que cualquier persona que quiera integrarse y desarrollar en un nuevo proyecto, y sobre todo que Chile es el país del <risa> emprendimiento. Es que con la pandemia, que día todo el mundo. Que quiso vender comida, que Ay, quiso re sí. ser de repartidor, que quiso, no sé. Ay, yo